Tras separarse de Pico Mónaco, Pampita se fue a México. Luego de anunciar que la relación con el extenista estaba finalizada, la modelo armó las valijas y se fue a Costa Mujeres junto a sus hijos. Los detalles, en la nota. Hace unos días con arroba pico monaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones. Escribió Pampita Ardoain el lunes pasado en su Twitter. Este mensaje causó sorpresa entre sus seguidores y fanáticos de la pareja, quienes tomaron con tristeza la noticia. Pero la modelo no perdió ni un minuto de su tiempo. Armó las valijas y se fue a disfrutar de las playas de México junto a sus hijos y otros amigos. Así lo compartió en su cuenta de Instagram. Vacation for Real, vacaciones de verdad, escribió la top y contó que su destino era Costa Mujeres, donde se alojará en un lujoso resort de cinco estrellas. ¡A disfrutar!. El viaje de Pampita con sus hijos a México, tras separarse de Pico Mónaco, vacaciones de verdad. Horas previas a comunicar la ruptura con el extenista en Twitter, la modelo dejó el país con Bautista, Beltrán y Benicio. En la antesala de anunciar su separación de Pico Mónaco, 34, en Twitter, Pampita, 41, hizo las valijas y voló junto a sus hijos. Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña, rumbo a México para disfrutar lo que resta del verano acompañada por sus niños. También, para tomar distancia de la reciente ruptura con el extenista, con quien había comenzado el año super enamorados en Punta del Este.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 Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones, expresó la modelo top, comunicando el inesperado desenlace en primera persona. Por la misma vía virtual, Carolina compartió una historia en Instagram, en la que se la ve en un micro, lista para divertirse con sus hijos en Costa Mujeres. Uno de los destinos playeros que suele elegir la modelo para descansar. Vacation for Real, vacaciones de verdad, escribió en la imagen que da el puntapié a su estadía, lejos de Pico, pero rodeada del amor de sus varoncitos. Pampita anunció su separación de Pico-Mónaco. No funcionó como esperábamos. Carolina Pampita Ardoa utilizó su cuenta en Twitter para comunicarles a sus más de 2 millones de seguidores que se separó otra vez de Juan Pico Mónaco, a un mes de su última reconciliación.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 sin brindar mayores precisiones. La última separación de la modelo y el ex-tenista había sido a mediados del año pasado. Poco tiempo después ella empezó a salir con Polito Pieres, pero la relación no prosperó. En diciembre aparecieron las primeras fotos de Pampita con Pico Mónaco. Los rumores de reconciliación se confirmaron cuando se los vio juntos en Punta del Este. La pareja había decidido darle una nueva oportunidad al amor y se instaló en un departamento cerca de la playa Brava. Se mostraron de la mano. Sonrientes y hasta fueron a cenar a Casa Babel, el restaurante que el ex tenista tiene en la exclusiva ciudad uruguaya. Recibieron el 2019 juntos y con publicaciones a los besos en sus respectivas cuentas en Instagram. Los primeros días del año los encontró muy unidos, tomando sol y disfrutando de las tardes con sus amigos en la playa. No tengo problemas con las segundas oportunidades, yo doy mil. Siempre soy arriesgada, después no sé cómo saldrá todo esta vez, no tengo la varita mágica. Dijo sobre la reconciliación a la revista Gente. Eso no fue todo. La ex jurado del Bailando festejó su cumpleaños en Casa Babel con la presencia, por supuesto, de pico. Pero a su regreso a Buenos Aires se dieron cuenta de que la relación no podía prosperar. O al menos eso fue lo que contó Pampita en su sorpresiva publicación. El viaje de Pampita con sus hijos a México, tras separarse de Pico Mónaco, vacaciones de verdad. Horas anticipa una comunicación de la ruptura con el extensor en Twitter, el modelo dejó el país con Bautista, Beltrán y Benicio. En la antesala de anunciar la separación de Pico Mónaco, 34, en Twitter Pampita, 41, hizo las valijas y voló junto a sus hijos, Bautista. Beltrán y Benicio Vicuña rumbo a sus niños también, para tomar la razón de la ruptura con el extenista, con quien había comenzado el año Super Enamorados en Punta del Este. Más sobre este tema. Hace unos días con arroba pico monaco decidimos separar, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada una y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones, contamos con el top model. Comunicando el inesperado desenlace en primera persona. Para la misma vía virtual, Carolina compartió una historia en Instagram, donde hablamos de micro, lista para divertirse con música de hijos en Costa Mujeres, uno de mis jugadores suele elegir el modelo para descansar. Vacaciones por la verdad.